Es una compra de un supercillo que se compra. Un día. Tira otra, tira otra, tira otra, tira. Porque te voy a meter. Nothing eh? wasted. Eh? Cojón, en serio No, no, no O más En Cuba, el acceso y el uso de internet es una política prioritaria lo mato yo, cojón ya Rodrigo. que ser Lina! tide, frizzes. A Beauty. te va! Yeah. Come on in. Mm. A coat of armor. I set my forgetful pair of fools. Forward, I'm my love dead. beckons. Burn. Doesn't... A petty pursuit. I don't know him. Morning pingas. Last I'm not ready. With stripping. Hey, brush <laughs> <laughs> I beat my very quiet forms. Still, fails <laughs> me. Quickly, bring <laughs> tidings. The enemy's bottom top. They dare to attack <laughs> me Together you fall. So we begin. Wait, that's even better. Something for you. Te lo mierda, chico. Lo que estás viendo es la fuerza de velocidad. Tu pasado, tu presente y tu futuro simultáneamente. Debes concentrarte. ¿A dónde quieres ir? Yeah, <laughs> <laughs> oh, what's best? <laughs> <laughs> As expected, this will not stand. it's invisible. As if they could stop. Corre te corre. Sí, acaba de pasar a Mac dos. Sale, sale ahí! blanquito, sale, corre, corre, blanquito, corre. este yuger, pan. Ese no se mete a nadie. All right. The ink Blotito, Corre, te pega no te pega parece que él no sabe con quién está jugando. ¿Qué pinta le pasa? Okay. ¡No, no, mierda. ¿Oye? Nos descolamos. Por Dios.